Hoy una nueva sesión en donde estuvimos tratando los temas de importancia para, para la ciudad, así que, que creo que ha sido importante, sobre todo para el sector de la economía popular, en donde se le han reducido eh, las tasas justamente que estaban pagando en un 50%, eh, así que creo que es un, un tema importante, sobre todo en esta difícil situación económica que estamos atravesando en el país. Bueno, también eh, a través de instrumentos legales eh, se deja sentado ¿no? la preocupación de lo que está ocurriendo en la sociedad en el caso de la pérdida de una empleada de la institución. Sí, la verdad que, que una noticia trágica, terrible, realmente cuando nos enteramos, sobre todo quienes más eh, pudimos interactuar y charlar con ella, creo que es una enorme pérdida para el Consejo Deliberante, esta situación lastimosa que golpea a la sociedad, sobre todo con otro hecho de violencia de género, así que, que creo que es fundamental, sobre todo, justamente haber sacado, eh, primero haber hecho un minuto de silencio en su memoria, y luego haber sacado una minuta de declaración en el cual manifestamos nuestra honda preocupación por esta situación, y, y sobre todo pedimos el esclarecimiento de los hechos, eh, porque lamentablemente hay una empleada municipal en este caso el Consejo Deliberante que ya nos encuentra con nosotros.